Chicos de Play Movies, soy Mim Silva y hoy nos encontramos en la conferencia de prensa de Assassin's Creed. Y vamos a poder platicar con Michael Fassbender y con el director Justin Cursell. Así que muy al pendientes porque además también les tenemos ya los cinco puntos de la película. Assassin's Creed se trata de unos científicos que quieren encontrar la razón por la cual los seres humanos somos violentos y erradicar esta violencia. Así que tienen que recurrir a la manzana de Ben. Y para esto tienen que encontrar al descendiente de la última persona que lo tuvo, que es un asesino llamado Aguilar. El punto aquí es, ¿lo lograrán? ¿Los asesinos y los templarios por fin harán las paces? ¿Se erradicará la violencia? Descúbranlo en Assassin's Creed. His name is Callum Lynch. Hemos traído su bloodline de 500 años a Assassin's Creed En el punto número uno tenemos que poner que esta historia está muy apegada al videojuego Entonces si eres fan y has jugado Assassin's Creed La verdad es que te va a encantar Hay muchas, muchas cosas, muchas referencias Muchos estilos que seguramente un fan va a saber apreciar Creo que estaba sorprendido por lo más intenso Assassin's Creed fue Y por lo más resiliente No solo es un juego muy emocionante El gameplay es muy genial Just these you know, fantastic ideas of genetic memory and the idea of experiencing your ancestors' um, past uh, just seemed like a really cool idea for a film. And um, you know, and Ubisoft too were really, um, really free in, in, in the way we should develop it. They were really keen to sort of see it as a en el punto número 2 debemos poner las secuencias de batallas porque la verdad es que quedaron espectaculares. Cada una de las personas que lo realiza son personas completamente calificadas y con experiencia en esto de las batallas. Y la verdad es que se ve tan, tan padre que pareciera que eres tú quien está peleando con los templarios, tal como en el juego but I didn't know anything about it. They just started to describe this universe to me, that, uh, the world of Templars is a secret society, powerful, wealthy society, people that might run the world. Uh, and they believe in science and order, and they also believe that some people should be enslaved. In fact, some human beings are more valuable than others. I thought, okay, that's an interesting group of el punto número 3 ponemos que la historia va un poco lenta, debido a que pues obviamente hay personas que no han jugado el juego, deben presentarles y decirles cómo es, de qué va esta historia, ¿no? Entonces, si tú ya conoces la historia, quizás se te haga como un de ya, ya, corre, corre a la batalla, pero si no, de todas maneras la vas a disfrutar muchísimo y vas a empezar a conocer más de estas historias de Assassin's Creed. en el punto número 4 debemos poner a Michael Fassbender porque la verdad es que inclusive físicamente le da como un toque asesino tiene como ya es muy bien planteado esto de tengo problemas y tengo que estar viajando presente, pasado futuro, creo que lo tiene bastante bien practicado, entonces le sale bastante bien está muy bien caracterizado por así decirlo y lo único así, lo único que puede ser que sea un defecto es que él no quiere hacer el salto de fe y nos contó un poco. Uh, from 120 foot, it's not a lot of fun. <coughs> it's way too dangerous. Just, you know, I mean, uh, Damian Walters and uh, Dave Grant, uh, who were my two stunt doubles for for the leaping and stuff like that. They're amazing gymnasts. You know, they've been doing gymnastics since, you know, they were whatever seven years old. If you get it wrong, it's going be pretty serious. That's why it was such an amazing stuff to have for real on the film, the sort of spirit that, that Justin instilled on the set. Y finalmente en el punto número 5 tenemos que poner que en esta película podemos ver un poco más de detalle y conocer más de las historias de los asesinos en el presente. Entonces ya nos queda claro por qué usan esta máquina que se llama Animus y ya como que, ah, sí, ah, ya entendimos qué está pasando aquí. Entonces te quitan esos espacios en blanco que tal vez el videojuego te dejó o tal vez no, pero la verdad es que es muy disfrutable. Uh, The idea that within our DNA we have the experience and knowledge of our ancestors passed down through the generations as sort of survival aid, uh, that seemed like a really cool thing but also very plausible scientifically. So I thought, okay cool, you have a fantasy world that's kind of anchored in something real like this and then um, elevates it immediately. What do you want from me? Your past. You're about to enter the Animus. What you see, hear and feel are the memories of your ancestor who's been dead for 500 years. Wait a minute. Welcome to the Spanish Inquisition. Estos es fueron los cinco puntos de Assassin's Creed. En cuanto la vean, déjenos saber qué les pareció. Se estrena este 5 de enero. No lo olviden. Muchísimas gracias, Fox, por el tan bonito trato por invitarnos a la conferencia y dejarnos platicar un poquito con Michael y Justin. Soy Mim Silva. Hasta la siguiente película. En el cielo. Serve the light. We are assassins.